y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase vamos a continuar con el manejo de histogramas, partiendo del ejemplo anterior que vimos de tablas de frecuencias, vamos a tomar datos de allí, y vamos a crear un histograma de frecuencias, un tema importante en la estadística. No siendo más, comencemos. Recordemos el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior teníamos lo siguiente. Bien, en este ejercicio nos estaban preguntando las llamadas por minuto que hacían los estudiantes de grado sexto. Respondemos muy bien. Ahora, miremos los datos que teníamos anterior y la tabla que obtuvimos. Miren acá. Vamos a concentrarnos en las marcas de clase y nos vamos a concentrar también en las frecuencias y frecuencias relativas. De estos datos vamos a partir para desarrollar nuestra tabla de frecuencias. Entonces vamos a desarrollar eso y vamos a replicar de nuevo estos datos que acabamos de mencionar. Ya tenemos replicada la tabla de frecuencia. Tenemos parte de ella que es la marca de clase, la frecuencia, frecuencia relativa. Entonces miremos. Marca de clase 15, 30, 45, 60, frecuencia 8, 9, 5 y 3. Frecuencia relativa 0,32, 0,3, 0,2, 0,12. Vamos a relacionar la marca de clase con la frecuencia. Entonces vamos a mirar lo siguiente. El valor que es mayor en las frecuencias, miremos que es 9, entonces vamos a poner esa escala. Iríamos alrededor de 10, pues estamos entre 9, entonces vamos a hacerlo de 2 en 2. Acá que sea... 2 4 6 8 y 10 tenemos eso, 2, 4, 6, 8 y 10 entonces vamos a mirar para 15 corresponde 8 entonces vamos a ir vamos a seleccionar de 15 hasta 8 pero como va entre 15 entonces vamos a seleccionar de 15 hasta casi hasta 30 o sea que vamos a formar una especie de barrita este histograma se conoce como un histograma de barras. Entonces, 15 con 30. Y lo seleccionamos. Esto lo vamos a replicar con los demás también. Entonces, ahora 9. 9 estaría casi llegando a 10 para 30. Entonces, sería prácticamente por acá... Seleccionamos aquí. Y unimos. Y hacemos lo mismo con 60. Entonces miramos. Era con 45. Sería 5. 5. Entonces vamos a la mitad entre 4 y 6 y lo llevamos hasta 60. Miren cómo se van formando todas las barras cada vez que vamos uniendo las líneas. Nos está faltando la última, 60 entre 3. Entonces vamos a extender un poco 60. Lo voy a extender un pedazo más y vamos a ponerlo de 60. Esto sale de 15 en 15, entonces sería 85. Y hasta 3. Entonces miramos, sería la mitad entre 2 y 4. Y unimos esa línea. No olvidemos que el eje X va a ser las marcas de clase. Y esta columna en Y va a ser... Las frecuencias. Ahora ya tenemos el histograma. Bien, se puede digamos pintar, pues como para que darle un poquito más de estilo. Y de esta manera se obtiene un histograma de frecuencias. También es práctico para entender cuando la tiene planteado un histograma de frecuencias, hay algo que se llama el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono? Se parte del histograma de frecuencias y se unen los puntos medios de cada una de esas barritas que está allí. La mitad entre 15 y 30, selecciono este punto. La mitad entre 30 y 45, este otro. 45 y 60. Y la mitad entre 60 y 85, selecciono esos puntos y trazo unas líneas en cada uno de estos puntos. Entonces, acá tendría la primera. Aquí la segunda. Y por último aquí tendría la tercera. Este sería un polígono de frecuencias. A esta línea se le conoce como polígono de frecuencias. Siempre se puede hacer cuando se haya desarrollado el histograma. Vamos a hacer otro histograma de frecuencias, pero ahora no tomando las frecuencias, sino los porcentajes de frecuencias relativos. Para que esto se nos muestre como un porcentaje. Vamos a mirar. Vamos a continuar con el siguiente histograma de frecuencias. Ahora vamos a concentrarnos en los porcentajes de frecuencia relativa. A cada una de estas frecuencias relativas las vamos a multiplicar por 100 para que nos quede en forma porcentaje. Entonces 0,32% nos daría un 32%. 0,3% daría un 30%. Y así sucesivamente, 0,12% nos daría un 12% y el total nos va a dar 100%. Ya tenemos los porcentajes de frecuencias relativas, vamos a trabajar de igual forma con las marcas de clase. Ahora miremos, el mayor porcentaje aquí iría alrededor hasta un 40% más o menos, entonces para trabajar con esta escala vamos a hacer, nosotros traemos hasta 4%. 1, 2, 3, 4. Acaba de a trabajar a un 40%. Quiere decir que esto valdría un 30%. Esto valdría un 20%. Y la última nos valdría un 10%. Y hacemos lo mismo. Entonces, vamos a relacionar 15 con 32. Entonces, 15 con 32 nos daría la mitad de acá. Esto quedaría este punto. 15. Y hacemos lo mismo. Diría desde 15 hasta 30. Y empezamos a hacer cada una de las barras, entonces 15 acá, y aquí formamos la primera barra, ya tenemos la primera, seguimos con la siguiente, 30 y 30, entonces miramos, 30, me voy acá, Y ya tengo la siguiente pareja. Ahora, 45, 45. Y de es bastante, hasta acá. Volumen de 45 a 60. Solamente me está pasando. 62, entonces vamos a un poco. Un poquito más arriba de 10. Y Este sería el histograma de frecuencias para relacionar marcas de clase con porcentajes de frecuencia relativa Es otra forma de expresar un histograma. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo. Vamos a sacar el polígono de frecuencias recordemos que se toman los puntos medios de cada barra, entonces este es el punto medio este otro punto medio, este otro este otro y ya no hay más y unimos esos puntos entonces vamos a unir este punto con este lo hago y forma para este y por último me está faltando el de lado barrita más baja unimos esos cuatro puntos y ya tenemos aquí un histograma de frecuencias terminado el histograma con sus respectivas con sus respectivos polígonos de frecuencia de esta manera concluimos este vídeo si te gustó te pido por favor que me apoyes con un me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. De igual forma para que los compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de ellos. Te comparto también mis enlaces de mis redes sociales, los cuales los encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.